Bueno, bueno, bueno, bueno. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estoy grabando este audio con el micrófono principal del Pocophone F1. La, la aplicación de grabación que tiene por defecto MIUI integrada permite una modalidad, tres modalidades, disculpa, tres modalidades de grabación de audio. Una que es simple y unidireccional, es decir, para grabar como estoy grabando yo ahora. Una que es modo entrevista, la cual Usa el micrófono principal y el secundario para captar el audio del entorno y está muy bien porque puedes grabar una conversación de dos personas o más con una calidad muy decente sin que se vean esos cambios de bruscos de sonido por la posición diferente en la cual están los emisores de, de voz. Y luego tiene un modo música concierto que bueno, permite grabar acontecimientos externos musicales con una cierta calidad. La verdad es que es muy interesante. Dejando esto de lado vamos a hablar del tema principal del vídeo. El tema principal del vídeo que quería tratar son, digamos que tiene dos ramas, ¿no? Eh, la primera serían los protectores de pantalla y la segunda, las fundas, que se le pueden comprar a ese terminal y que bajo mi punto de vista, tanto una cosa como la otra, tanto los protectores como las fundas, son las mejores y voy a explicar por qué, ¿vale? Primero de todo, los protectores de pantalla. Existen varios protectores de pantalla en mi canal, hay dos vídeos sobre eso, pero es un coñazo, no te los tragues, ¿eh? No te los, haz, hazme, hazme caso, no te los tragues, que son un coñazo. Entonces, en resumen, eh, para el Pocophone F1 y para otros muchos terminales, ¿sí? existen dos tipos de protectores de pantalla a fecha de hoy que quedan estéticamente bien y que protegen realmente el terminal. ¿vale? Unos que son, se llaman 5D, es decir, el patrón de búsqueda. Yo voy a poner capturas de pantalla de lo que yo he comprado o capturas de pantalla de lo que yo considero que es el anuncio entre comillas estándar y a partir de ahí cómprate lo que quieras. ¿sí? Pero que sea ese tipo de protector... Porque vas a tener unas mejoras respecto a otros, que son las que te voy a contar a continuación. El 5D espacio y el modelo de tu teléfono, en este caso 5D Pocophone F1, nos va a aportar lo siguiente, ¿vale? Nos va a aportar que se va a pegar toda la superficie de la pantalla. Eso es importante para que no se creen unos efectos asquerosos de, de, de luz que se llaman anillos de Newton por un efecto de la refracción, etcétera, etcétera que va a pegar toda la pantalla y lleva los marcos integrados y se protege el notch porque he visto otros modelos de cristales templados que no se, o sea que se pega toda la pantalla pero no abarca hasta los bordes y no se protege el notch y me parecen una basura vale entonces ese tipo de cristal templado es uno y luego pero tiene una contraprestación bajo mi punto de vista es que pesa bastante no es broma lo que estoy diciendo pesa bastante ese cristal o sea, le estás añadiendo casi 20 integramos al teléfono poca broma poca poco nunca mejor dicho eh Ahí. en fin eh, y luego existen otro tipo de protectores de pantalla que son los hidrogel, estaré dejando una captura de pantalla sobre ello, los hidrogel, que son como los del MediaMark, es decir, es una resina termoplástica, ¿vale?, que es un material, fuera bromas lo que voy a decir, autorreparable, es como una resina que tú la rascas, dejas una marca de uña y al cabo de tres minutos ha desaparecido, que es el mismo material que tenía el LGG Flex 1 en la parte trasera, ¿vale?, entonces, ¿por qué no los del Mediamark y por qué sí los de AliExpress o otro sitio de un e-commerce chino cualquiera, GRB o lo que sea? Es decir, el tema es que sea hidrogel y como los que te estoy poniendo en pantalla. Por dos motivos. Uno, porque a diferencia de los del Mediamark, cubren todos los orificios de la pantalla. Los del Mediamark dejan una muesca. ¿no? Os estaré poniendo imágenes y no me gusta esa muesca porque queda desprotegido. Bien, y luego por otro motivo, y es que tienen una súper fácil apli aplicación y son más baratos que los de Mediamar. Entonces, la aplicación es muy sencilla, lleva por la parte superior, donde están los orificios, una tira que se saca y te queda parte del protector desprotegida. Lo colocas y ya con esta colocación, que es muy sencillo porque son aproximadamente ni un centímetro, ya te queda completamente bien alineado para que acabes de sacar la otra capa. Y flash, se caiga el protector encima de la pantalla y queda literalmente perfecto, ¿vale? Perfecto. Los he, ten los he tenido en, yo qué sé, los cinco o seis últimos terminales y han quedado perfectos. Anteriormente, al inicio, cuando salieron estos hidrogel, eran un poco cutrilla porque no acababan de pegar bien. Pero a fecha de hoy, a fecha de hoy, pegan de una manera exquisita. O sea, a mí no se me ha levantado ninguno y, por ejemplo, eh, en el Mi Max 3 que tengo... Se lo puse hace dos semanas, lo he maltratado entre... No he maltratado el teléfono, sino que de quitarlo por el bolsillo, quitarle, ponerle fundas, etcétera, y no se ha levantado ni un milímetro. Así que chapó. ¿Cuál me cojo? ¿Uno o el otro? Primero, el que más te guste. Pero segundo, tienes que tener en cuenta una cosa muy importante. Y es que la dureza... ¿Es una cosa? Para, para, para, para, para, para, para. Soy tu yo del futuro, David, que estaba editando el vídeo y te has pasado 9 minutos 34 segundos explicando todo este paradigma de la dureza, la rigidez y la resistencia. Así que vamos a dejarlo que técnicamente no es lo mismo decir que un material es duro, que es resistente o que es rígido. Duro es la propiedad que tienen los materiales algo compleja, que viene a ser una medida de lo difícil que es intentar rayarlo. Rígido es que un material es rígido, valga la redundancia, cuando se deforma poco, poco poco, poco, poco, poco poco, frente a esfuerzos grandes. ¿Eh? La rigidez es lo opuesto a la flexibilidad. Y la resistencia es el nivel de esfuerzo que puede soportar un material antes de fallar, según algún criterio, como por ejemplo, cuando aparecen deformaciones permanentes o cuando hay un máximo esfuerzo antes de la rotura. Así que vamos a dejarlo ahí, porque si no, 8 minutitos para explicar todo esto, nos podemos pegar aquí todo el día. que Un día ya, ya haré un, un, un audio o un vídeo sobre eso, ¿vale? Pero bueno, tienes esos dos protectores de pantalla a elegir. Los dos son buenos, no nos vamos a engañar. Uno queda mejor que el otro, ¿por qué? Porque el que, el que he dicho al inicio, el 5D, tiene los marcos, ¿no? Se pega toda la pantalla, queda muy bien a la estética, pero cuando enciendes la pantalla... Se come unos milímetros, chiquititos, divididos de pantalla. Milimétrico. Cuesta de apreciar, pero se lo come, ¿vale? Bien. Ya hemos hablado de los protectores de pantalla, motivos por los cuales tienes que comprar uno u otro, o los que yo te aconsejo, básicamente. A partir de ahí, tú concluye con lo que quieras. Y luego, lo de las fundas. El tema de las fundas. El Pocophone F1, by Xiaomi, eh, lo vas a usar con funda como cualquier otro terminal. La jugada estratégica de la marca está muy bien en incluir plástico trasero. Y aquí me quería parar. En el 100% de los vídeos que he visto, dice, exceptuando el mío, evidentemente, he visto que dicen que el marco que lleva es de plástico. Mentira. No lleva ni... Es que para empezar, no lleva marco. No lleva marco. El Pocophone F1 no tiene marco, pero no tiene marco igual que el Mi Max 3, igual que el Mi 2 igual que el Redmi Note 5, igual que el Mi 2 Lite. No tienen marco. El Pocophone, igual que los que acabo de mencionar, tienen solo dos partes, una que es la pantalla y otra trasera que es una un cover, una carcasa. Es así, nada más, lo único que la carcasa, en lugar de tener una pestañita para salir, la tienes que sacar con un, con un trocito de plástico que, que realice palanca y los dos tornillitos que tienes para mantener y que no tenga holgura por la parte inferior del conector. Nada más, nada más, no tiene marco, claro que no tiene marco como los otros, es que yo he llegado a oír que el MIA2 tiene marco metálico, o que el Mi Max 3 tiene marco metálico, es que no tienen marco, no sé qué gilipollez es esa. Entonces, dicho esto, ¿qué funda me compro para el Pocophone F1? Primero, la que te dé más rabia, eso por la que te guste más. Y segundo, que sepas que la parte posterior, incluidas las lentes posteriores de las cámaras, se pueden intercambiar. Es decir, que en un futuro, de aquí una o dos semanas, te vas a poder comprar en AliExpress. O en donde sea de China, la parte posterior, por 4 duros, por 10 o 11 euros, es lo que cuestan, pero no de este modelo. Todos los modelos de Xiaomi lo tienen, porque ningún modelo de Xiaomi de los que he mencionado antes tienen marcos. Que la, os han metido en la cabeza que son marcos, y no son marcos, es una carcasa trasera, que en este caso es de plástico y por mí perfecto. ¿Qué intento decirte con esto? Que tal vez te puedes ahorrar la funda y usarlo sin funda con total tranquilidad, porque le puedes comprar una carcasa trasera por 10 euros, quedarte completamente tranquilo, porque la carcasa trasera incluye los botones, la bandeja SIM, incluye la lente trasera, le compras esa carcasa, te la guardas y cuando se rayes se la cambias y compras otra, y por 10 euros vas sin funda tranquilamente, porque la funda, a no ser que sea un destralero, no te va a proteger mucho. No sé cómo decirlo, es decir, si un teléfono te cae de 3 metros se va, se va a tocar seguro. No sé, bueno, esto ya cada uno que... que con su uso y tal, pero a mí me gusta tener la sensación de buen teléfono en la mano. No sé si me explico, de buen teléfono, de, de teléfono fino, y con una funda evidentemente lo engordas. Para mí que tenga, para mí en el Redmi Note 5, por ejemplo, el Mi 2 y todos los que he mencionado antes, el hecho de tener la posibilidad de poderle cambiar la, la parte trasera por 10 euros, si la funda vale 5 euros, yo yo lo llevo sin funda tan tranquilamente y cuando se raye le compro otro y se lo pongo y está nuevo el teléfono, nuevo. Esa es la conclusión final ...que quería darle a este vídeo. Hemos hablado de los protectores de pantalla... ...hemos hablado de las, entre comillas, fundas... ...barra, parte trasera... ...y genial. Y añado otra cosa... ...añado otra cosa... ...el hecho de que no lleve marcos es perfecto... ...¿por qué? Porque se te cae de canto... ...y un marco, como por ejemplo el Mini 2S... ...el Mi 8... ...o algún otro terminal que lleve marco, yo que sé... ...incluso de Samsung, etcétera... ...se marca el marco... ...y una vez se ha marcado el marco... ...ahí el juego de palabras ya la has cagado, porque el marco no lo cambias, que está integrado en el chasis del teléfono. Pero si el en términos de fabricación no lleva marco real, sino que es un marco falso, y se lo puedes quitar y poner con la carcasa trasera, porque en realidad es una carcasa, son dos piezas del teléfono, es un falso unibody, hostia, me parece genial. O sea, me parece me para parece pa quitarme el sombrero, así de claro os lo digo. Es decir, donde muchos, todos, todos los vídeos que he visto oh, porque es de plástico, porque no sé qué, para intentar ahorrar costes, porque tal, primero, el 90% de los terminales Xiaomi están hechos de esa manera. Son dos partes, la pantalla que integra el chasis y una carcasa trasera. Y segundo, el hecho de que sea de plástico invita a que Mejor cobertura, mejor refrigeración, no hay huellas dactilares. Lo podemos intercambiar sin ningún tipo de problema. Y si se te cae, aparte de que lo puedes intercambiar, será, más, será menos propicio a, a abollarse. Y es para mí un acierto. Dicho todo esto, me despido un saludo y que vaya muy bien. Adeu.